Hola, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar el Band Steering, creo que lo he dicho bien, en este router que es el que está ofreciendo Duya Digi actualmente. Esta función que os comento lo que hace es fusionar las dos bandas, la de 2.4 y la de 5, de tal forma que usted se conecta a esa fusión y ya el router pues elige qué banda es en cada momento la mejor para su dispositivo. Digamos que el router decide que van a dar la más óptima para nosotros. De ahí que se llame también Wi-Fi Inteligente o Wi-Fi Dynamic. Para entrar al router, normalmente el nombre de usuario es user y la contraseña también es user, salvo que la hayas cambiado. Esta información suele venir en la parte trasera del router y si no en la caja o en las instrucciones. Cuando introduzcamos los datos, le damos a Iniciar Sesión. Pues ahora vamos a ir a donde dice Red Local, VLAN luego ya la tenemos aquí, ¿no? WLAN Van Steering. Yo ya la tengo activada. Simplemente seleccionan activado como yo ya la tengo y luego le dan a aplicar. Aquí tienen más información. Tienen que tener en cuenta esto, que ambas redes tienen que tener la misma configuración. No se refiere al nombre, se refiere a la contraseña. Tenemos que saber que la banda de 5 va a desaparecer de la búsqueda y va a integrarse, digamos, en la de 24 con los dispositivos más modernos os aparecerá esto, la de 2.4 barra la de 5 en la misma red. Eso significa que tiene activada esta función inteligente. Pues nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme un like. Buen día.